El día de la actividad física. Uh -huh, exactamente. Un día eh, justamente generado para promover la conciencia de todos nosotros, uh -huh. para que entendamos lo importante que es hacer actividad física, no solo por una cuestión de estética, no solamente para que Daniela Gutiérrez este, camufle <risa> sus 53 años, sino para eh, la salud general ...de nuestro cuerpo, de nuestra mente... Exactamente. De, eh, justamente también iba a decir de nuestro espíritu, también para la salud no, mental es que y se psicológica. Se ha comprobado que la actividad física hace bien en todos los aspectos... ...y sobre todo empezar a concientizar a los más chiquititos en casa, como a papá que nos corresponde... Que ...lo importante que es hacer actividad física, sacarlos, cuando salgan del colegio por ahí poner un par de actividades... ...que es sumamente importante. Bien. Vamos a compartir información relacionada al tema y para introducirlo de la mejor manera. Eh, ustedes saben que la obesidad eh, en general de todas las personas y sobre todo la inf infantil está íntimamente relacionada con la falta de actividad física, con uh -huh. la vida sedentaria. Se hizo un estudio aquí en nuestra provincia y según ese relevamiento realizado en 147 niños de entre 11 y 13 años, el 40% tuvo un índice de masa corporal que indicó sobrepeso y el 23% obesidad. Exactamente. Y a esos 147 niños también se les preguntó qué tipo de merienda son los que consumen en los recreos. El 41% dijo que lleva una colación que preparan en casa, pero el 53% suele comprar en el kiosco escolar. Además de este estudio se desprende... Eh, y muy importante lo que vamos a ver ahora porque va a estar relacionado con el tema de hoy, ¿cuántas horas pasan frente a la televisión o a los videojuegos? El 13% pasa una hora, el 37% dos horas, el 32% tres horas y cuatro horas el 9%. Bien. Fíjense ustedes, uh -huh. ustedes la cantidad de tiempo que los chicos... Se mantienen en el sedentarismo de lo que implica estar frente a una pantalla. Exactamente. Mientras que por otro lado también se evaluó la actividad física que hacen fuera del horario escolar. El 11% directamente no realiza absolutamente nada. El, 20, el 26% una hora semanal, 36% dos horas semanales y el 22% hasta también dos horas semanales. Muy poco, ¿no? lo que es la, la actividad física cuando salen del colegio, por ahí algunos chicos que hacen la doble escolaridad y que por ahí, viste, que a los papás le das cosas, que tengan tantas actividades, pero aunque sea dos veces a la semana es re importante que los chicos hagan alguna actividad física, lo que a ellos les guste y que y de a poquito que vayan teniendo ese hábito incorporado. Claro, y reparamos en los chicos porque si de hábitos se trata, uh -huh. mientras más pequeños Adquieren buenos hábitos, mejores para toda su vida, ¿no? Claro, totalmente. Eh, vamos a hablar con Estela Franco, que es licenciada en enfermería y Marco G.I., que es magíster bioquímico. Ambos, ahí los estamos viendo, eh, investigadores de la Universidad Massa implicados en este estudio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola Marisol, hola Daniela, ¿cómo nos hola. va? Hola, buenas tardes Marisol, Daniela, un gusto Gracias. Estar Gracias por estar con nosotros. Bueno, los eh, ¿se vieron sorprendidos por los resultados del estudio? Eh, sí, el, en realidad era un poco eh, ver qué estaba pasando con datos eh, o antecedentes que tenemos del resto de las provincias. Uh -huh. eh, queríamos ver un poquito cómo o dónde estábamos parados con los niños, nuestros niños Y bueno, si se da este fenómeno de obesidad infantil uh -huh. Esto fue un, parte de un proyecto de investigación de nuestros alumnos de enfermería Particularmente eh, dos que colaboraron y bueno, tienen eh, mucha participación en esto Que fueron Beatriz Bureta y Viviana Morales uh -huh. Eh, también ¿no es cierto? como parte ¿no es cierto? de conocimientos que tenían que desarrollar en la práctica para la materia de epidemiología, se encaró este trabajo con eh, antecedentes y bueno, ver un poquito, tratar de tirar esa línea diagnóstica de cómo se encuentran nuestros niños con respecto a la obesidad y más que nada ver y evaluar paralelamente los hábitos alimentarios y los eh, hábitos que tienen, o el consumo de pantalla que también tienen que... Eh, son indicadores del sedentarismo de estos niños. Bien. A mí me gustaría que si nos pueden hacer una diferencia para tener más conocimiento en casa ¿cuándo un chico tiene sobrepeso o una persona también? ¿Y cuándo tiene obesidad? Eso se relaciona con el índice de masa corporal uh -huh. directamente. Hay un determinado rango que es hasta el 24 de índice de masa corporal que sería un peso o una, un índice saludable. Superior a eso, hasta el 30% de índice de masa corporal sería sobrepeso. Uh -huh. Superior al índice de masa corporal de 30 hasta 35 sería en los diferentes tipos de obesidad 1, obesidad 2 y superando los 35 ya hablaríamos de obesidad mórbida en grado 3. ¿sí? Mm, perfecto. Eh, por general siempre están asociadas las enfermedades metabólicas a las obesidades. Por eso se estimula a los padres... Para que hagan más actividad física o lleven a sus chicos a hacer más actividad física para evitar ese sedentarismo y crear hábitos saludables. Claro, uh -huh. la, la alimentación eh, saludable es fundamental, pero la actividad física, eh, como dicen ustedes, es, es claro, es muy importante. Y por lo que vemos del estudio, si calculamos que un chico está cuatro o cinco horas en el colegio, hablando de una escolaridad simple, y después se pasa tres frente a una pantalla. A eso le restas lo que descansa, digo, el sueño y, y, y otras actividades. Y la verdad es que no hay actividad física eh, en, en esa vida. Y esto se agravó por el efecto pandemia. Mm, claro, sí, claro. Claro, claro, claro. chicos estuvieron un año entero, porque el año pasado fue más relativo, pero un año entero encerrados. Sí una que, que, actividad. Claro, Exactamente. El, el hábito fue eh, recontraincorporado. Aparte, un chico que gasta mucha energía, hasta la noche tiene un sueño más placentero, puede dormir mm -hmm. más y su, bueno. su descanso también es distinto que como decía Mari recién, estar todo el día en la casa, después la rutina, de acostarse a dormir cambia un montón ahí. ¿Y a partir desde qué edad los chicos ya pueden empezar a hacer actividad física? Porque yo tengo, por ejemplo, no me gusta hacer autorreferencia, pero tengo una hija de tres años y por ahí he intentado llevarla a ciertas actividades, pero al ser tan chiquita o usar pañales, no te permiten. ¿Qué podemos hacer con, con los más chiquititos? Se empieza siempre con actividades lúdicas. O uh -huh. sea, empezamos desde casa a llevarlo al parque, a la plaza, a donde sea, para que ellos empiecen a tomar y a adquirir destreza en algún tipo de deporte o alguna actividad ¿sí? incentivarlos directo para el, para comenzar a, a tener esa actividad o el buen hábito de, de realizar un ejercicio después ya cuando lo, los niños ya están escolarizados bueno ahí es el, el yo creo que el impecable trabajo que hacen los profes de educación física y los docentes eh, de tratar de, ¿no cierto? de motivar o las mismas actividades que hacen dentro eh, de las escuelas el adaptarnos a la cantidad de los juegos, progresivos también al crecimiento de los niños, donde ya después, ya en, la, en la primera infancia, ya empiezan a, a fomentarse las competencias y bueno, ahí ya adquieren mayores destrezas, mayores posibilidades también que les permite su cuerpo cuando, a medida que van creciendo. Y bueno, eso lleva a una integración. El tema que nosotros encontramos acá es que la poca cantidad de actividad física, esa una o dos horas semanales, es coincidente para estos niños entre 11 y 13 años con la actividad eh, de educación física escolar. Claro, que Y eso no es mucho. O sea, necesitamos algo más todavía y bueno, ahí es donde eh, queremos hacer hincapié que eh, los papás tienen que acompañar o motivar a que baje el nivel de consumo de pantalla, digamos, ya sea los videojuegos o la tele, y aumentar las actividades al aire libre. Uh -huh. eh, también es cierto, la tecnología el paso del tiempo cada vez nos, nos va llegando menos hacia afuera y más hacia adentro de la casa con las actividades ni hablar todo lo que fue la pandemia eh, el, que motivó hasta, hasta tomar las clases que antes eran en la escuela ahora es estar obligados a estar frente a una pantalla tomando clases eh, yo creo que la pandemia ha hecho un efecto que mm, sería bueno empezar a hacer unas, nuevas mediciones para ver si esto se mantiene con los valores de 2015, que fue este estudio, y cómo estamos parados hoy en la actualidad con eso. Sí, sería fundamental tener el diagnóstico. Eh, pero bueno, por, los, por lo pronto, digo, los padres incentivar. Eh, por eso tratamos el tema un día como hoy, y recordamos que es el día de la actividad física y demás, para generar conciencia. Y, y es bueno, bueno que los, pas, los padres empiecen a, a promover. El que pueda llevar un club, lleva un club. El que económicamente no puede, hay polideportivos, deportivos, hay, hay alternativas, ¿no? Exacto, exacto. Es así, tal cual. Cuando ya detectamos el sobrepeso, que nos damos cuenta como padres, porque nosotros sabemos y entendemos, nos damos cuenta, empezar a hacer controles con el, con el médico, el pediatra, eh, el médico cabecera, y empezar con, un, con una nutricionista, ¿sí? Para uh -huh. incorporar hábitos de vida, no de dieta, y de dieta o sea que cada día sea natural para ellos comer uh -huh. fibras, comer verduras hacer colaciones sanas empezar también a estimular que cada escuela tenga su kiosco sano también, saludable que no se vendan tantas gaseosas o snacks que son, son tan perjudiciales pesado. para nuestra salud ¿sí? uh -huh. incorporar más frutas vivimos en una provincia que nos da muchas eh, frutos secos mucha alimentación sana, tenemos eh, lugares para hacer ejercicio, o sea, tenemos las herramientas para hacer un cambio, ¿sí? Sí, pero total. empieza desde casa. Sí, sí, sí no totalmente. sé por qué se abandonan ciertas políticas, Digo, en algún momento fue la noticia, el boom, el kiosco saludable, el gobierno comprometido con sí. eso y, y se olvidó rapidísimo. Sí. Sí. Sí. Sí. sí, y a veces no cuesta tanto dinero, es mucho más barato que ese alfajor es gaseosa, que es hipercalórica, uh -huh. quizás una fruta sea más saludable y más barata y le damos un montón de nutrientes que su cuerpo lo necesitan. Claro, sí. Pensando esto en un futuro, porque eh, la mala alimentación temprana, no es cierto en estas edades, donde se está desarrollando el niño, eh, estamos despertando más temprano la obesidad y las enfermedades metabólicas que pueden empezar a padecer ya en la adolescencia, inmediatamente lo van a encontrar a, a esto. lo hemos encontrado también estudiando a otro grupo etario en adolescentes y en adultos jóvenes que empiezan a ser cada vez más incipientes eh, patologías cardiovasculares que esperábamos encontrar, eh, después de ah. los 40 años ya lo estamos encontrando entre los 25 y los 30, entonces eh, yo creo que desde el momento en, en que están escolarizados los chicos es un buen momento para este trabajo un poco interdisciplinario, no solamente del docente, pero con la participación también del profesional médico. Sí. Eh, el rol importante que juegan los nutricionistas, Uy. porque ellos son los que pueden eh, asesorar en base a lo que muchas veces tenemos nosotros en la heladera, claro. porque uh -huh. es lo que habitualmente se consume, pero ellos pueden ajustar perfectamente el tipo de dieta, con las necesidades que tiene un niño y que realmente sea eh, lo necesario. No olvidarnos, ¿no es cierto?, de la importancia que es el desayuno. En nuestro estudio encontramos que el 92% de los chicos desayunan. ¿En la debería casa? Debería ser el 100%. ¿En la casa? Debería de... ser el... Sí. Claro. Entonces, eh, pero debería ser el 100%, no debería eh, ser discutido de que los niños, eh, algunos se prive del desayuno por la importancia que ellos tienen. Uh -huh. Y lo que sí, lo de la merienda saludable, si puede venir de casa, mejor, y si lo tienen que comprar en el kiosco de la escuela, que puedan encontrar ¿no cierto? realmente lo saludable, lo nutritivo. Ese alimento de calidad que necesita ese niño que está en crecimiento. Sí, totalmente. Ay, eh, el estudio antropométrico este que, que hicieron ¿no? para sacar eh, todos estos estos datos sobre los chicos acá en Mendoza, ¿a partir de qué edad un nutricionista o un médico puede recomendar hacérselo a los papás? Por ahí hay alguien que nos está viendo que la verdad que, que les preocupa escuchándolos eh, la vida que llevan sus hijos, que les cuesta por ahí armarle una rutina. ¿Cuándo podemos hacerles ese estudio para saber si están en obesidad, sobrepeso? En realidad, los, eh, esta, el peso y la talla siempre se toman en los controles médicos. Uh -huh. La libreta sanitaria desde que nace hasta el año y medio, después hasta el dos, y después ya empiezan más regulares. Eh, pero en sí, después de los cinco años, por ahí los padres ya dejan un poquito la consulta médica y la hacen solamente cuando Alimento, se enferman. La claro. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Entonces lo ideal sería que si nosotros notamos en nuestros hijos que están aumentando de peso, que están quedándose más adentro de la casa, no salen a compartir tanto porque por ahí se ha dejado un poco porque los chicos prefieren quedarse atrás de la pantalla porque encuentran sus amigos, sí, pero sí. atrás de la pantalla. Si notamos eso, llevémoslo a un control y ahí le van a tomar peso y talla y el profesional médico lo va a derivar directamente de una nutricionista. Hay un montón de nutricionistas que se dedican a la parte infantil, que hacen dietas muy saludables, muy divertidas. ¿eh? No son dietas aburridas, que es, pasan hambre ni nada. Al contrario, están totalmente adaptadas para la nutrición infantil, digamos, para que sea agradable para el, el niño. Apuntando al, al sedentarismo, entonces, eh, más, más allá de la alimentación, un buen primer paso es poner límites a las pantallas. Un horario. Exacto. Ese es un buen primer paso, digo. Y, sí, sí. A, y a partir de ahí, este, promover el, el deporte, el juego. Bueno, si no realiza un deporte, el juego. Colguemos un aro en el patio, no sé, en, en, sí, sí. en, en la vereda. Sí. Algo, ¿no? Algo que estimule el movimiento. Es así, es, es, es algo que eh, ha cambiado mucho eh, los hábitos también que teníamos... Eh, no es, eh, voy a hablar de mi niñez, era completamente distinta. A Totalmente. La niñez. Como, como se pasa ahora, uh -huh. eh, en mi pueblo nos criábamos en la calle, jugando Claro, se jugaba eh, la pelota eh, en nos la calle. De que, que podían haber peligros y otras Queríamos cosas. Podíamos salir siempre. Sí. Hoy a los chicos a, a lo mejor nos obliga a cuidarlos un poquito más y se restringe un poco la salida. Es cierto, también a lo mejor no están dadas todas las, las condiciones o la seguridad que, que, que pretendemos para nuestros hijos, pero... Eh, tenemos que buscar también esa, esa vuelta o que se amiguen los chicos ¿no es con las actividades físicas, las actividades recreativas, el gastar esa energía, porque el equilibrio son calorías que entran, calorías que se gastan, y si uno no gasta, acumula y ahí aparece la obesidad. O sea, eh, volvamos a ese equilibrio de que el niño realmente consuma toda es, esa energía además que, que le aportó el alimento y bueno, es que ese sí. equilibrio... Va a disminuir la obesidad. Es totalmente como decís vos, porque nosotros cuando éramos chiquitas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé, vamos a comer ahora, y vemos a muchísimas parejas con los chicos disfrutando de lo que es una salida, que ya por sí cuesta un montón salir a comer, pero viste que siempre con un celular o una tablet, y los adultos también con el teléfono. Yo me acuerdo, en, en, cuando yo era chiquita, íbamos a comer y no habían celulares, no había tablet, y disfrutábamos un montón la comida, hablábamos, compartíamos. Así también un viaje en auto que ni siquiera había y música esa, ¿no? por ahí. Entonces nosotros volver a conectarnos con lo que éramos de chiquitos y sacarlos a los chicos, usar un poco más la imaginación. Si sí es verdad que hoy trabajan un poco más las mamás y los papás también y que por ahí están un poco cansados, pero dedicarles una hora. Hacemos un montón. Y es, es importante. Y la salida que no sea tanto el shopping, que está caro. Claro. Que sea más al parque. Que tenemos hermosos parques en la uh -huh. provincia para disfrutar Sentarnos y ser. jugar con ellos, o que corran ellos, o que disfruten. O... Sí, Interacto sí, hay, hay, poco, que, hay que buscarle la vuelta, porque a un niño no le vas a decir, bueno, caminá media hora, que ya claro. tenés tu actividad. Eso lo hace un adulto, pero a un niño hay que buscarle Qué la bien. vuelta. No, pero los chicos juegan, se divierten. Tienen otra forma de eliminar sus calorías, digamos. Y pasarla bien, inclusive, porque eso también es saludable psicológicamente. Claro, decirle, decirle a los El papás interactuar que... también. Claro, claro. nosotros salíamos y jugábamos, nosotros no nos queríamos quedar adentro de la casa. Eso. Queríamos pasar más tiempo afuera. Eso es real, no sí. queríamos estar... ¿Y, y que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué juego adentro de la casa podrían, no sé, comentar o para que poder hacer en casa así como para usar la imaginación que capaz que del otro lado no la tenemos tan activada? Hay un montón de juegos lúdicos que se pueden hacer, por ejemplo, con un colchón viejo, colchoneta, tirarla en el piso, hacer eh, la vuelta carnero, eh, sí. jugar eh, a diferentes posiciones y que hagan como no abdominales, pero que se muevan, que bailen. Hay muchos, ba muchas eh, ahora, videos que se pueden poner. Se puede mezclar acá la pantalla viendo a lo mejor un... Un, un video, o, claro, un, un algún video, tutorial. Un Sí, o algo. Ya, Exactamente. No sí, sí, sí. Si no en el patio, afuera, como es, decía recién, eh, poner el aro y jugar. El, el aro y jugar, eh, sí. amigarse de la soga, que se puede saltar sí. la, la, la piola, como hacíamos, y no requieren tampoco de, de contar con un polideportivo necesariamente para poder hacer esas actividades. Claro. Bueno, Pero, y... eh, lo social es importante también, ¿no es sí, cierto? Que los chicos puedan. Eh, hacerlo en grupo también es importante. Hoy nos concentramos en los chicos porque justamente eh, el estudio de ustedes el, lo ameritaba y, y, y bueno, eh, nos, nos concentramos ahí, pero en realidad para todos, ¿no? Eh, repetir una y mil veces que la actividad física este, ayuda a prevenir enfermedades además de la obesidad y el sobrepeso, otras enfermedades, hipertensión, diabetes, bueno, enfermedades crónicas varias. Eh, e incluso hasta te hace más feliz por las hormonas que, que se movilizan <ríe> y demás, que, que ¿Sí? se segregan. ¿Cuál, cuál? Bueno, hace más feliz. Así que, eh, nada, repetirnos eso para la vida propia y para la de los más chicos de los que somos responsables. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Eh, gracias por este, este estudio que orienta y hay que repetirlo. Ahí sí, sí. Podemos seguimos, hacer las, las mediciones. Estaría bueno ahora hacer la, la medición post-pandemia y ver claro. ¿Cómo están? Las, dónde sí. estaríamos ahora. Total. Bueno, nos avisan en cuanto las tengan. <risa> Vamos a ver. Bueno. Estamos en contacto. Bueno, bueno. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, bueno muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta gusto, luego. Eh. ¿Te, gusta, ¿Te gusta comer chocolate? Sí. Bueno, sí. dicen que cuando uno termina de hacer actividad física siente lo mismo que cuando está comiendo chocolate. Para que empieces a incorporar la actividad física. Pensar en el chocolate que te vas a comer después, que es yo un mo motor, ¿no es cierto? motivación. Está bien, está bien, está bien, está bien. Te convencí. Eh, te convencí, ¿Sí? Sí. sí. Bueno. Llegaron mensajes al 261-344-4444. A ver qué están haciendo en esta siesta.